¿Qué bueno, Yo soy Egyan, bienvenidos a un nuevo video, este es met... <risa> el Estamos en mi sala, es ya como saben o como no saben, ya lo he dicho en otros videos eh, Ya está en construcción o en proceso, más bien, eh, el nuevo estudio Muy pronto ya vamos a tener un lugar para grabar bonito, no, que no se vea ahí los sillones y eso De vez en cuando, la tecnología, siempre es buena la tecnología, ¿no? menos Más o menos Está lloviendo, cabrón, ahorita. A ver si no se va la luz. Y bueno, uno ya sabe que está viejo cuando se emociona por cosas de la tecnología. No, por cosas de... de, de es tecnología, güey. Para la casa. Es tecnología, güey. O sea, esto, esta tecnología no estaba... Mames, hace... Mi hermanito se emociona por la ¿Cuándo? tecnología y no está viejo. Wey. ¿Cuándo salió esto? Esto es, ah, es un... viejísimo, güey. No. Este del freído por calor es viejísimo. Sí. Sí, bueno, esta es tecnolo tecnología ¿todo? nueva. <risa> Uno ya sabe que está viejo cuando se emociona. O cuando... gordo. No, eh, porque esto es para bajar de peso. Dice, <risa> Pero es grasa. para comer, wey. No le pegues porque aquí está el micrófono. Okay. ¿no? Y es pues, para comer, güey. <risa> Déjame acabar mi chiste, güey. Okay. <risa> Uno se emociona cuando. Sí, cuando ya está viejo. <risa> cuando le llega su freidora de aire de Amazon. Muy chistoso. Llegó así, sin cajita de extra ni nada, así como está. Así me dijo el de Amazon. Toma. Esta es una eh, freidora de aire que en este momento va a proceder a unboxear acá en la meta. La aproveché de Prime Day, de Prime Day del día primo. <risa> Estaba de oferta y yo dije pues. Esto es super tarde. Ya está en 3200 De hecho, si quieren comprar algo así como esto Aquí hay un link Que si usan ese link este, me Van a, van a ayudarle al canal A seguir comprando cosas Bueno, van a, voy a comprar cosas emocionantes No cosas para el hogar Para mi hogar, como esta, ¿verdad? <risa> y la compré en 2100 2200, no me acuerdo ¿Qué es eso? Ah, es para, para el, el pollo, el ¿no? Pollo. Entonces, esta es una freidora de aire. Chrome full 9 en 1. Este, compré esta porque él me, me dijo que estaba chida esta. Y aparte porque no nada más es una freidora. Este, o, bueno, sí, es una sola freidora, pero tiene varias funciones. Ya no hay nada. ¿Está pesado? La freidora de aire es este, un aparatito de cocina. Según yo era el nuevo, por aquí, porque ya... Tiene más de 8 años. Que puedes cocinar cosas sin grasa. Por ejemplo, puedes hacer papas a la francesa sin ningún tipo de grasa. Está bonita. Ah, miren, tiene aquí sus protecciones. Con cariño, culero. Como a ti no te costó. Oh. Voy a traer la cámara para que la vean de cerca. Estaba entre esta y la... No la prendas porque hay plástico adentro No has ni leído el manual Me está leído el manual Entonces estaba entre esta y la Ninja Pero la Ninja nada más era una freidora Así como que súper, súper sencilla Y esta me salió un poquito más barata Y tiene aquí un rotador de pollos Aparte tiene ventanita para que estés viendo Entonces aquí el, el joven modelo ah, pero. Va a sacar lo demás ¿Qué falta No pasa nada Todo, todo, todo rompe este es el rosticero. Y obviamente va así, güey. Ajá. Y este, los metes ahí. Solo que vayas a freír una pinche codorniz, güey, porque no, no creo que te quepa el pinche pollo ahí. Metes la pechuguita. Por ejemplo, ya. ahorita vamos Le avientas, a hacer... Reavienta. ¡Órale, cabrón! ¿Qué, güey? ¡Con calma! <risa> <risa> ¡Ah, ya, ya! Ya entendí, güey. Es que es primero aquí. Por porque ejemplo, ya ahora sí. ahorita vamos oh. a hacer unas costillitas. En esta wey, este es para sacar la bandejita. Como sabes? Así si viene en mi autoclave. Así wey. aquí. Dicen los, los diseñadores que para ah, que hacen un manual de 50 páginas. No, está aquí, güey. No lo vas a leer. Ah, y luego esto, güey, te voy a enseñar cómo se usa también. Nada más tienes que ver las cosas, güey. Y te das una idea bien rápido de cómo se utiliza, <risa> <Vale>. <risa> Este es para hacer brochetas, obviamente, güey. Obviamente. Tienes este, güey. Ah, tú ah pon sí. que preparas tus brochetas. Ahí lo tienes, pues güey. Mételo. Espérame. Ahí este tiene la No, para que... vas, a vas a meter este. Ah, y vas a precalentar tu horno, güey. Este no se precalienta, güey. Y entonces tú has, preparas tus brochetas, güey. Deberías comprar, hay unos cuadritos muy padres, güey, donde metes las cosas, con los palitos y ya las cortas. Sí. Preparas tus brochetas, güey. Anuncio rápido, del editor. Eso no es un horno, es una un freidora de aire. ¿Con horno? No, no es Con tiene, horno, no es sí, güey. En horno. Ah, nueve en uno, güey. Ajá. Uno de esos es un horno, ¿no? Uno de esos es un horno. ¿no? <risa> y el otro es un rostizador, el otro es un freidor por convección, el otro es una, una freidora de aire. Una brochetadora. <risa> una, brochetadora. <risa> una brochadora. Bueno, ¿y dónde haces las popas a la francesa? Que para eso me la compré. <risa> <risa> pues aquí las metes, güey. Aquí donde quieres meter también el, eh, las costillas. Ahí. Aquí. Eh. Y este te voy a enseñar cómo se usa. Ah, es que este va aquí. Uh -huh. Todavía no acabo. Ajá. Uh -huh. Ah, este es para no usar ese, güey. Este uh -huh. es para no usar ese nada más, es así. Este es para que no utilices toda la rejita, güey. Okay. Ahora la pregunta de oro. Uh -huh. Y este va aquí, güey. Es. Ajá. Ve, tómale ahí, güey. Tómale. Vean, porque ah, huele a quemado. <risa> <risa> sí he leído en, los, en algunos comentarios de, de Amazon que las primeras veces puede que vuela a quemadito. Ah, sí. Sí, eso es como en todo. Wey. Aquí vienen las costillas. Obviamente no vamos a hacer todas. Entonces se tienen que hacer con uno de estos, güey. Manuales, ¿qué nos necesita? Limpiamos toda esta área porque estábamos haciendo videos de Oculus Quest Que por ahí va a estar saliendo por aquí para que vean esos videos Por eso no hay, no hay muchos muebles en esta zona De hecho tengo una mesita medio profesional Pero está sostenido el, el, el super panel de luz Que después va a salir el video también Algo huele rico dice en la gatilla ¿Qué hacen? Ya les vine a ayudar Ya llegó la comida, ya llegó la ayuda dice Ahora sí vamos a poner la otra porque obviamente es? esta madre, como la hacen sin químicos, güey, puedes inmediatamente cocinar sobre ella, güey. No necesitas la no, Te faltó ahí esperancito. Vámonos. Enfócale, campeón. ¿Cómo quedó? Ahora le cerramos. Se activa. Esto se supone que es un panel. Okay. Sí. ¿Qué sí. A ver, ¿qué pasó ahí, señor ingeniero? La. Ver yo voy a trabajar. <risa> <risa> ok, le damos en carne, güey. Es muy Ajá. importante que ubiques el botón de carne. En cinco minutos, ¿Okay? dice. Está la carne, el pollo, las papitas, los pasteles. ¿Ves que sí es un horno? Ajá. Los pasteles se hornean. ¿En Ajá. qué horneas un pastel? En una freidora en de... un horno. <risa> El pescado ah, pollo rostizado, güey Camarones Ah, acuérdate que también deshidrata Deshidrata Entonces puedes eso? poner frutita a deshidratar, güey Era parte del 9 en 1, güey sí, o sea, no, ah, Acuérdate no freye, Horno, no freidora O sea, todo lo fríe menos las frutas Las frutas las deshidratan, ¿no? No, también puedes poner otras cosas a deshidratar. Ah, bueno. Pizza y aquí para, para que te dé calor. Lo puedes utilizar también como aire acondicionado. Ajá, y ya apretamos ahí, Ajá. ¿no? Pues, como pueden escuchar, pues casi no hace ruido, ¿verdad? No, no se siente el calor, por lo mientras. No, pero es que este es un cristal de seguridad, son dos cristales. Dos vidrios templados para que no esté caliente mm. el segundo. Sí, lo que vamos a hacer ahorita es poner aquí un time lapse para que vean cómo se cose la capa. Ahí ya nada más le faltan 11 minutitos. La carne se ve súper bien. Ya se ve súper crujiente la carne. Y de hecho, ahí si nos agachamos lo suficiente, ahí se alcanza a ver la resistencia. Y no se ve, pero ahí a, a arriba de eso está el ventilador dando vueltas. No se ve porque pues está girando súper rápido. Pero si se fijan, está hasta burbujeando el asunto ahí. Ahora, una cosa silenciosa no es, la verdad... De hecho es muy muy ruidosa. Todo el aire lo está sacando por acá. Todo el aire caliente está saliendo por ahí. Y de este lado huele todo a carne. Entonces me imagino que si cocinas con esto, pues tu casa va a oler todo el tiempo a lo que estás cocinando. Y en la pared donde esté esto Va a estar llena de cosas todo el tiempo Entonces van a estar limpiando Todo el tiempo este, Para que no se, no se haga una mancha o algo así Ya acabó Y lo primero que notamos nosotros Que ustedes no pueden notar Es que el cuarto está mucho más caliente Que hace 25 minutos Si nos haces los honores pues, pollo. Uy, oigan Dejen, pongo el micrófono ahí ¿Sabes que está chido, güey? Que la grasita de lo de arriba cayó le cayó lo de abajo. Y se a bañar. Obviamente debería no tener grasas. Eso sería lo ideal para esta madre, ¿no? ¿Qué? No, pues si es carne, no. <risa> ya sé, ya sé, pero entre menos grasoso, se supone sí. debería ser mejor. Creo que las de arriba se nos tostaron un poquito. Poquito, poquito. Tampoco más. fue excesivo, ¿no? Pero estas no, hombre, estas se ven. Estas son bueno, las mías, mejor. estas son las de gía Sí funcionó, la, con o sea, la grasa, no funcionó con las de abajo toda la grasa, no funcionó toda la grasa que te ahorraste. Yo tengo una teoría de por qué hace tanto ruido. Estas cosas están huecas. Ahorita vamos a hacer papas en la francesa, pero ya lo voy a pasar a la cocina. Entonces me imagino que esto está haciendo una caja de resonancia para el ruido, porque sí se escuchaba hasta allá en la cocina. Entonces ahorita lo voy a pasar a la cocina y hacemos las papas en la francesa. A ver. Si sí, sigue haciendo ruido Ya tenemos nuestras papas a la francesa Que no sé si vaya a ser un factor Pero son naturales Las acabo de cortar yo mismo en este momento Y para poner esta cosa Pues vamos a sacar esta otra cosa Que creo las podemos poner aquí arriba Que es de metal La parte de arriba Y aquí esta rejita Tiene esta tapita Para meter esta cosita Se siente caliente así que Voy a usar la herramienta Para... Para poner esta cosa Ahí está, ya entró en el mecanismo Vamos a cerrarle Y vamos a ponerle papas 15 minutos Vamos a dar Que inicie Y ahora lo que nos dimos cuenta apenas No, sí, sigue haciendo mucho ruido Lo que nos dimos cuenta apenas Es que este botón Es para girar lo de adentro bueno vamos a dejarlas ahí los 15 minutos que dice no, no le vamos no le vamos a mover nada igual que a la carne vamos a ver qué tal quedan las papitas y bueno ya salieron ya quedó todo de hecho déjenme voy por las papitas para que vean cómo quedaron como las ves un poco pálidas no pero vamos a ver. Parece. Ah, pero se escuchan crujientes, güey, ¿no? Yo creo que vamos a empezar con una de las de arriba, a ver qué tal sabe. A ver si están comestibles. Y después vamos a probar las que estaban más abajito, que se ve que sí se pusieron bien. Bueno, pero ahora esta parece piedra a unas partes. Yo quiero esa, güey. Lo de arriba sí está un poco crujiente, pero abajo está bastante suavecita la carne. A ver qué tal quedó. A mí me gustó Incluso tiene como ese sabor al carbón güey. <risa> a ver, ahora vamos a probar las papas Que este siempre es como muy polémico Con este estos métodos de cocinar Ahora vamos a probar una mm, No es tan mal pero Saben como acartonaditas, ¿no? ¿Al cartón? No, o sea Se siente la textura como acartonada como que la secó, ¿no? Uh -huh. O sea, la secó y lo de adentro como que se encogió Y, y la... lo de afuera quedó infladito Y Lo de afuera quedó infladito o Pero sea, un almidonado No saben mal Pero saben bien O sea, saben diferente No como una papa la francesa normal, llena de grasa Ahora bueno, sí, a ver, pero Como no tiene grasa, pues no se le pegó la sal <risa> <risa> Pero ya con un poquito de sal, saben un poquito más, este a lo que estamos acostumbrados. Tengan en cuenta que estas son papas eh, sanas, no no tiene grasa, no tiene sal, entonces pues lo que sabe rico es todo lo que hace daño, pero, pero están ricas. Yo así me las comía, así. Pero porque ahorita estamos comiendo bien saludable, no. Güey, obviamente no, no. No vamos a meter nada no. que no sea sano. Güey. No, obviamente que no. No, no. obviamente no. Sí, yo no. Yo no tomo nada que no tenga tres rombos. Eso no es de gordos. Nos Vamos a adelantar un poquito al programa de comida. Ver, esta prueba. sí quedó menos crujiente. Ah, esta se ve como que sí quedó en su punto. Y sí, es como... Sí, como que esta nada más quedó bien cocida. A ver, pruébala. Sí sabe mucho mejor. ¿Sí? Sí. A ver si sí es cierto. Pero mucho... Mucho mejor. Es que como que también... Bueno, esta es que se pasó un poquito. Como que también secó la carne. Ajá. Lo de adentro está rico, pero como que quemó también el adobo, que era... Eh, Ajá, te lo entonces le hizo sabor. como una costra uh -huh. No sabe mal, pero esta tiene una textura Muchísimo mejor hay Mucho más Lean su manual antes de, de cocinar Nada más seguramente. De agarren decir. el ejemplo uh -huh. O pruebe error como nosotros uh -huh. Uh -huh. Eh, Y bueno ¿Qué calificación le das al aparatito? ¿Del 1 al 10 o de 5 estrellitas? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10 yo le daría un 8.5 Por el ruido Ah, sí y porque aumenta demasiado la temperatura de la habitación, yo creo que estar cocinando con ella, si estás haciendo aparte el arroz y si estás haciendo otras cosas, seguramente el calor va a ser muy molesto. Sí, y el sí, ruido. Seguramente, sí. como les digo, va a manchar ahí donde está saliendo mm. todo, el, todo el aire. este ¿Qué más no te gustó? Mm, pues creo que son... Nada más, ¿verdad? Ajá, sí, nada más, porque en sí el tamaño es bueno, eh, la cocción es muy buena, la textura de los alimentos es buena, a lo mejor en las papas sí tiene un poquito ahí como de... Pues que son, de, de son raro, saludables, pero, papas saludables. Pero sí, o sea, definitivamente para comer más sano es, es una muy buena opción. Yo le doy un 9, un 9 porque sí está bueno, nada más quitándole lo del ruido. Y lo del calor, pues bueno, estás en la cocina, ¿no? Inme inevitable que, que se caliente. Pero de plano está, con ese aparato estás eh, normal, temperatura normal. Y en los 25 minutos que está que cocina, ya es como si llevaras como 3 horas cocinando. O sea, sí mm -hmm. se eleva bastante la temperatura de, del cuarto. Muy buenos cuando haga mucho frío. Pues no se ponen ahí a cocinar algo y se calienta. Y bueno, ese fue el video de hoy. Ya saben, dejen aquí abajo en la descripción va a estar un link donde van a poder comprar esta y la otra que hablé, la ninja. Yo le voy más a esta que a la ninja Van a poder comprar cualquiera de esas También por aquí está saliendo el link Para que compren alguna de la ropa que diseñé Yo soy Ejian Ahí en la descripción Nos vemos Ah, este güey es Ahmed Nos vemos en el próximo video